Muy buenas tardes, eh, bueno, aquí son las 18, 28, tenemos mucha luz y nos queda luz para rato porque ahora ya con el horario de verano es tremendo. <ríe> en fin, decía Margaret Thatcher que estar en medio de la carretera es muy peligroso, te atropella el tráfico de un lado y el del otro. ¿Y dónde estamos ahora en Bitcoin? Estamos en mitad de esa carretera y mucha indecisión, ¿no? Es decir, ¿qué hago? Voy para aquí, voy para allá. Vale, vamos a hacer un análisis completo desde cero. Como pongo, gráfica limpia. Eh, y vamos a ir aplicando un poquito la base del análisis técnico, ¿vale? O gráfico, más bien. A base del análisis gráfico. El técnico es el que tomamos luego en base al gráfico que hemos visto. De ahí cada uno que pueda tomar sus propias decisiones. O si, podéis, si aprendéis algo, guay. y si aprendéis algo que no se debe hacer, pues también, yo qué sé, si al final habrá gente que diga, esto, mola, esto no mola. Hay de todo. Hay gente que está diciendo, Bitcoin ya es bajista. No, no. Hemos roto una estructura bajista. ¿Estamos alcistas? En el rango de tiempo corto, sí. Pero no estamos todavía dentro de una estructura alcista completa. Ahora vamos a verlo. Estamos en una fase de cambio. Eso por un lado. Eh, luego es gracioso, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando está subiendo tanto Bitcoin, yo mismo lo digo, ¿no? Yo digo siempre, eh, a medida que el precio sube, mi confianza baja, con lo cual mi riesgo también. Procuro que baje. Eh, y la mayoría diciendo Joder, debería corregir, tal, no sé qué pa pero claro, de repente hace una corrección, y una corrección pequeña y está todo el mundo, nos vamos tú de gel nos vamos a nueve mil y pico lo... pero esto qué es es una corrección pequeña no, enana en un mercado alcista, las correcciones son muchísimo más grandes del 11, 16, 26 50% ¿40%? ¿30%? Yo no sé, eh, de verdad, lo que la gente ve o lo que quiere ver, claro. Evidentemente, es lo que hay. Eh, hay que estar preparados, ¿vale? Hay que estar preparados porque si, si esto te parece que es mucha corrección, cuando venga un mercado alcista y te pegues un tortazo de verdad, te van a entrar las cagaleas de la muerte. Y es lo que suele pasar a decir, estar en un mercado alcista, todo el mundo, ¡ah, fiesta, fiesta, fiesta! de repente, corrige vendes porque te cagas vivo y dices Oye, a ver si voy a perder todo lo que he ganado y cuando quieres volver a comprar, pum, ha vuelto a irse al alza por eso hay que tener estrategias para todas las temporalidades si no estás muerto en fin, eh, sin más dilaciones, vamos a la gráfica que es lo que nos interesa y a por ello, venga, comenzamos Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. <ríe> bueno, eh, Bitcoin, en diario. Vamos a hacer una cosa básica, básica, básica, básica, para que veamos, oye, pues, dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, y dónde podemos retroceder. Vamos a hacer las mediciones también en Fibo. Fibonacci para los amigos, eh, lo primero que hacemos siempre, línea de tendencia, ¿vale? Vamos a identificar las tendencias. La tenemos clara, ¿no? Tenemos un toque, dos toques, ruptura con uno y dos apoyos. Y a partir de ahí salimos al alza. Vale, esta es la tendencia descendente. Que Hay gente que lo llama bajista, yo lo llamo descendente. Bueno, una vez superada esa, ¿qué tenemos? Pues tenemos una tendencia de mínimo. Y nos vamos a ir. Vamos a marcársela. Eh, para cerrarlo bien, vale, vamos a marcársela en los cuerpos sí, entonces para marcarse en los cuerpos debemos ir ahí ¿vale? cuerpo de las velas y aquí, cuerpos cuerpos de las velas para no ser puristas, vale, vamos a dejar las mechas como eh, márgenes bien eh, de momento yo creo que todo el mundo ya ha identificado algo que es importante y que era este punto este era un punto de clave clavísimo este lo era también, por supuesto que sí ¿vale? cualquier apoyo a esta línea era rebote, era pom, era rebote y en este caso además ya nos generaba una segunda evidentemente aquí también nos la generó ¿vale? esta línea de tendencia en el momento que la perdimos ¿vale? pues ya habría que ir a otro objetivo hay, hay que hacer, eso se hace por, por, por otro tipo de mediciones ¿vale? que ahora vamos a verlas además también entonces ya tenemos nuestra línea de tendencia ¿qué vamos a ver ahora? Tendencia de mercado, ¿contra qué? Soportes y resistencias. Bien, la primera resistencia que yo quiero ver es la resistencia de la tendencia. Es decir, ¿dónde esta línea de tendencia tiene resistencias? ¿Vale? Bueno, podemos querer ver primero los, los soportes, pero bueno, yo soy de agua y pelitos pobres. Entonces, yo veo que aquí, ¿vale? Toda esta zona... Me tocó, tocó, tocó, pues es una zona de resistencia, vale, y le tiro una línea. Aquí voy una, mirar, vamos a ampliarlo para que se vea bien. Tengo esta mecha que tocó ahí una vez, dos veces no pudo, se vino abajo, tonteó, volvió a tocar una vez, dos veces, tonteó, ya no llegó a ese máximo y se vino abajo, vale. Entonces es una línea que es importante, a la cual no hemos llegado todavía. Bien. Esa es una. Ahora, tenemos aquí un toque, subida, subida, un otro toque, esta línea de tendencia. ¿Cuál es la paralela de esa línea de tendencia? Pues vamos, yo hago clic aquí en el centro, pulso la tecla control, pincho y arrastro. Y me sale una línea más o menos paralela, ¿vale? Porque se deforman. Entonces, me sale más o menos por ahí. Ahora, ¿es correcta esta línea? Hay gente que la tiene así. ¿Vale? pero esto se va abriendo, entonces eh, paralelo, paralelo no sé, lo que vamos a hacer va a ser ajustarla a los cuerpos, exactamente igual que hemos hecho con la otra, entonces yo tengo aquí tengo cuerpos en el siguiente punto más o menos ahí, venga aquí tengo cuerpos, aquí tengo cuerpos, ¿vale? esta sería una posibilidad de línea de tendencia, pero es una línea de tendencia como que se abre pero la realidad es que esta línea de tendencia vendría a ser más o menos esto. Más bien, a ver, a ver si soy capaz de terminar de cerrarlo. Esto. Un toque un cuerpo aquí, otro toque de cuerpo aquí, en esta zona. Uno, dos toques. Aquí la rompo y me apoyo en ella. Y aquí la vuelvo a perder. ¿vale? Esa es la realidad de esta línea de tendencia. ¿Podemos venderla como queramos? Sí, por supuesto. Eh, ¿Debemos hacerla? Fijaros además cómo coincide también este apoyo aquí. ¿Debemos hacerla como nos conviene? No, debemos hacerla como es. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo esta misma, esta que tengo aquí, me la llevo, pan, a las zonas de las mechitas, más o menos, pues ya empieza a ser esto un, un canal para, más paralelo, ¿vale? Ya no, ya no es tan raro, ya no es tan raro ahora dices, vale, es que resulta que yo no lo tengo, lo tengo en logarítmico o como lo tengo, claro, depende de cómo lo tengas pues esa línea te coincide de una forma o de otra, pero es indiferente, estamos en largo tiempo, estamos en diario logarítmico ¿vale? bien, esto por aquí por otra parte, vamos a las zonas horizontales, de una forma rápida y sencilla, horizontal ¿dónde tengo yo rangos horizontales? pues bueno está claro que aquí tengo uno ¿vale? importantísimo, 25.192 más o menos me da sobre las mechas eh, ¿Qué más rangos horizontales tengo? Pues aquí tengo esta caída que vengo, veo este punto. Plas, le voy a tirar. Ah, vamos a, ver, a ver si me deja. Ay, que no, la hago. no la he cogido. Otra. ¿vale? Este apoyo de aquí, que además me coincide con los apoyos de aquí. Y que puede ser. Y que puede ser el apoyo de este, de este movimiento. Ahora lo vamos a, ver. vamos a ver. Vamos a buscar puntos de confluencia en todo el análisis, ¿vale? Es decir, puntos como este. En el cual eh, es una jugada maestra. Porque además nos coincide con eh, zonas horizontales. ¿no? Tiene, tiene, tiene muy, muy buena... Fue, fue muy bueno esta. ¿no? Pero vamos a buscar otros. Vale, de momento tenemos una resistencia importante en 32.300. Que yo creo que debería ser el objetivo de mínimos. ¿no? Recordemos que por encima, en la zona de 35, hay un gap del CME. Pequeñito, pero es un gap. Ahora, vale, este retroceso que tuvimos, que es el último retroceso fuerte, ¿qué objetivos nos marcaba? Pues vamos a ponerlos. Nos decía que, ahí, de mínimo máximo, una zona objetivo era justo esta, vale, la que tenemos aquí marcada, vamos a marcar el rectángulo, Y la segunda zona objetivo está más arriba, que era esta otra. La tercera y la cuarta, evidentemente no la vamos a marcar porque eh, ahora mismo no tendría, no tendría sentido. Mientras no rompamos la segunda, es también manchar demasiado la gráfica. vale Bien, entonces vamos a marcar este primero como un tp1 y vamos a mandar a marcar este otro como o TP2. Si no sabéis cómo hacer estos dibujos, estas cosas, eh, hay un vídeo en el canal que, bueno, os lo pondré por aquí arriba. Estamos en minuto 10, minuto 11, para que podáis hacer a él y veis cómo se hacen estas, estas cosas que son muy cómodas a la hora de trabajarlas. Eh, bueno, vemos que de momento de este retroceso hemos medido TP1 y TP2. Hemos llegado al 1, estuvimos de hecho tonteando muy bien con él. No hemos intentado ir a por el 2 y no hemos podido. El 2 nos coincide un poquito antes. Tenemos una resistencia que hemos dicho en la zona de 32 y medio aproximadamente. ¿Vale? Ahora, vale, esto es por arriba, pero ¿y por abajo? Hay amigos, ¿y por abajo? Por abajo, ahora mismo, ¿cuál ha sido el último impulso que hemos tenido? Para medirlo en el corto espacio de tiempo que yo veo que es lo que os interesa. ¿Vale? Pues hemos tenido este impulso. ¿ras? ¿Sí? ¿Vale? Pues de este impulso que hay aquí ¿Cuáles son los objetivos? Pues vamos a medir desde arriba hasta el inicio de un impulso Ahí Ahí, ¿vale? Vamos a ponernos en cuatro horas, que quizás lo podamos ver inclusive un poquito mejor para ajustarlo bien ¿Vale? Y nos dice que el TP1 está aquí. ¡Qué curioso, eh! Resulta bastante curioso que este aquí vale, pero vamos a marcarlo como TP1 TP2 estamos abajo que también lo vamos a marcar por si acaso que, que, que también es una opción nunca hay que descartar que todo lo que baja puede bajar más y si Bitcoin se empieza a aburrir y ve que no va a bajar a buscar dinerito uy, este es el TP2 TP2, vale venga y eliminamos bueno, de momento ya tenemos, estamos cayendo, ¿no? Y estamos buscando una zona donde podamos frenar. Y de momento aquí tenemos un TP1 con una línea horizontal que hemos puesto. ¿vale? Inclusive la parte superior del TP1 coincide con este apoyo que hay aquí. ¿Vale? Esto es de este impulso. Bueno, y este otro impulso, ¿qué nos dice? Medido este. Vamos a medir este. No, a, a, ver si, a ver si tenemos coincidencias, ¿vale? Que es lo importante. Buscamos coincidencias. Vale. ¿Qué tenemos? Pues que tenemos un TP1 aquí y un TP2 un poquito más abajo. Que nos coincide, se nos solapa en este punto, en los 25.900. No lo veo muy importante, pero bueno. Ahí está. Para que lo sepamos, simplemente. Vale. Entonces, ahora mismo... ¿Qué objetivos podemos marcarnos para la bajada? Bien, si yo cojo la resistencia o el soporte actual de los 26.700 aproximadamente, ¿eh? 26.735, y le marco un rectángulo, ¿cómo le voy a marcar el rectángulo? Pues se lo voy a marcar entre el cuerpo de la vela que tengo aquí y el cuerpo de la vela que tengo ahí. Vale, Entonces, para mí... Todo eso puede ser, hasta ahí, aquí, cuerpos de vela aquí, una zona de soporte. ¿Sí? Vamos a marcarlo como zona de soporte. Bueno, pues si me coincide un TP1 con una zona de soporte, con una línea horizontal de soporte, yo creo... Que posiblemente, donde coinciden tres cosas, me coinciden tres cosas, entre este punto, este punto y este punto. Pues yo me hago esto. Yo digo lo que yo hago, luego cada uno hará lo que quiera. Me entro un poquito, ¿vale? Y hago este rectángulo. Y veis que mi rectángulo, dentro tengo la línea superior de STP1, la línea horizontal y toda esta zona del rectángulo de soporte, ¿Vale? Pues ahora yo me quito esto. El TP1 me lo voy a dejar y el TP2 también, por tenerlo. Pero para mí esta es la zona en la que deberíamos rebotar. ¿Sí o sí? ¿Me dice esa zona algo interesante? Pues sí, pues que evidentemente esa zona es justo un poquito arriba y un poquito abajo de esta línea horizontal que hemos marcado. Esta línea horizontal es importante en tiempo. La de 26.700, más o menos, pues vamos a verlo. Atrás tuvimos este apoyo, ¿vale? Y anteriormente, ¿qué hizo 26.700? ¿Alguna cosa histórica que sea interesante? Bueno, pues más allá de este punto que hay aquí, no. Y la que tengo por debajo, pues más o menos, simplemente es histórica actual, de los máximos, que fueron este y este. Con lo cual, entre las dos, Hago lo que suelo hacer con una zona de seguridad. ¿vale? Suelo hacer esto que lo veis que hago muchas veces. Y digo, si pierdo esto, me marco ya un corto al siguiente punto, que sería la línea de tendencia, en el punto en el que estuviera. Pero mientras no pierda esto, mi tendencia no varía. Además, en este caso, con más razón. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a diario otra vez. Y lo vemos súper claro. Ya hemos dicho varias veces que la simple ruptura de la línea de tendencia no hacía que entrásemos en tendencia alcista. De hecho, vinimos tocamos la zona de 25, que era el máximo anterior que había que batir, y nos vinimos abajo. Y ya aquí se hablaba ya de ir volver a 12.000. Bueno, en fin, cuando era un pullback a la línea de tendencia. podía haber hecho otro? Por supuesto. Pero no lo hizo, vale con lo cual no habíamos roto la tendencia bajista todavía. ¿Qué hicimos? Volvimos otra vez a la zona de resistencia, tocamos una dos veces y a la tercera rompimos. Al alza con mucha fuerza. Ahí sí rompimos la tendencia bajista porque este máximo anterior lo rompimos. Rota la tendencia bajista no quiere decir que haya tendencia alcista. De momento, en tendencia alcista... ¿Qué tenemos? Un mínimo, un máximo, ascendente. Bueno, vale. Un mínimo ascendente al anterior, un máximo, bueno, que al final ha sido aquí, ascendente al anterior y rompiendo los 25. Ahora, ¿qué necesitamos? Un mínimo que sea superior al anterior. Ya está. A partir de aquí, tendencia alcista. En diario, ¿Vale? Uh, ahora qué más tenemos el semanal ¿tenemos coincidencias semanales con lo que acabamos de dibujar? anda pues parece que alguna alguna parece que hay ¿vale? porque la línea de 25 no solamente es una resistencia de diario sino también que es una y dos veces semanal una y dos veces semanal una vez que hemos roto una resistencia ¿qué tenemos que hacer? convertirla en soporte, ¿cómo? apoyándonos en ella, esto se cumple siempre en el 80% de los casos aproximadamente ¿vale? ahora ¿qué pasa? que esta otra línea, la de 26700 vemos que tenemos aquí un apoyo brutal Es brutal la mecha con lo cual es un soporte importantísimo aunque luego lo perdimos, pero fijaros cómo es cierre de vela semanal cierre de vela semanal, apoyo de vela semanal con lo cual también es muy importante tanto como la, como la de 25 por eso yo me dibujo esto como una zona de seguridad y todo eso debe ser como un amortiguador para el precio bien esto de momento, de momento tenemos una vela semanal que abraza a la anterior con lo cual eh, esperamos que la siguiente pueda ser roja es lo más probable tiene que serlo no tiene que serlo, pero lo más probable es que lo sea. ¿Vale? Vamos hacia atrás y vamos a ver, por ejemplo, esta. ¿Veis cómo abraza la anterior y se nos viene abajo? Esta. ¿Veis cómo abraza la anterior y se nos viene abajo? No quiere decir que, sea una, que la estructura vaya a ser bajista, sino que la siguiente vela es más probable que se arroja a que sea verde. Suele ser así. ¿Se cumple el 100% de las veces? No, he dicho que el 80%. entonces hay más probabilidades de que tengamos una vela roja a que tengamos una vela verde, también depende de muchas noticias que puede darnos el mercado. Y también de que el mercado nos diga ¡hey! que me canso, que en, en diario el movimiento se canse y empiece pues con un martillo de este tipo se convierta, <coughs> perdón, en un martillo verde y nos dé por subir. Puede ser perfectamente. ¿Vale? Pero eh, vamos intentando ser realistas. Ahora, preguntas que yo hago tenemos el super soporte en 25 vale. tenemos aquí un margen importante desde los 26,700 hasta los 25,5, 24 y pico vale. ahora, ¿cuál es la siguiente zona? ¿el TP2? yo creo que no el TP2 es tierra de nadie yo creo que está aquí, es decir mi siguiente zona de soporte y la voy a dibujar entre, entre los cuerpos y las mechas, está aquí a dibujar. Voy a poner aquí zona de soporte. tacatas ¿Cuál es la siguiente zona de soporte? 16.400. Más o menos. ¿vale? Aquí. Paz. Paz. Y se lo vuelvo a poner aquí. Zona de soporte. ahora, mi pregunta es para vosotros. Vosotros creéis que vamos a perder los mínimos anteriores? Yo personalmente creo que no, ¿eh? A no ser que eh, haya una, algo con la guerra de Taiwán entre en guerra y una bomba nuclear, esto se vaya muy, muy muy muy muy al carajo. No. En caso de que haya una sigamos a esa crisis eh, eh, que va a durar x, no lo sabemos, vale. Eh, a esa recesión económica. Puede ser de un trimestre, de dos trimestres, no, no lo sabemos. ¿Vale? Y que el mercado tenga que retroceder. ¿Cuánto creéis que tiene que retroceder el mercado? Normalmente en el SP500 es en torno al 20%. ¿Vale? Esto equivaldría más o menos a un 50% de Bitcoin. Más o menos. Si desde el máximo que hemos hecho tenemos que retroceder un 50%, pues estaríamos haciendo un doble suelo. Ahora, hay gente que me pregunta, joder, ¿y si hemos subido todo esto? ¿Por qué aquí de repente hay un retroceso? Pues hombre, ¿y si subimos todo esto? ¿Por qué aquí hubo un retroceso? ¿Y si subimos todo esto? ¿Por qué aquí hubo un retroceso? Si este retroceso es mucho mayor que este, fijaros que aquí la caída fue de un 22%. Y es normal. Y es normal. Aquí, en este, la caída fue de un 11 y pico por ciento, 12. ¿Y aquí nos moríamos y se acaba el mundo? No. ¿Y por qué aquí sí? ¿Por qué hemos subido mucho? Claro, es que es normal que después de... Bueno, desde este mínimo hasta este punto, 56%, que haya un retroceso del 12. Yo creo que es normal para coger beneficios. Aquí donde era una resistencia un 62% que hay un retroceso del 22% me parece que es normal aquí, con un 100% de beneficio que hay un retroceso del 12% me parece de lo más normal del mundo de hecho creo que debería de ser mayor por eso creo que todavía tocaremos un poquito más abajo es lo lógico entonces, joder, no os caguéis porque yo creo que no, no, es que, no sé, no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa con el RSI? Para pa, pa, pa. Tenemos una línea de bastante largo tiempo, en diario, un toque, dos toques que a lo mejor se viene aquí, ¡pam!, toca. O a lo mejor espera ir más adelante, todavía para tocar en esta línea, y volvemos a subir. Pero si el patrón es similar, y este, subida, con un retroceso de un 12 aproximadamente, para hacer un techo más alto y un retroceso más grande. Bueno, pues subida, retroceso del 12, para hacer un techo más alto, nos tocaría la zona de 32, y caer a la línea de tendencia. Vale, pues estaría bastante bien. Sería bastante bueno. ¿Por qué no? Se puede producir. Pero lo más importante de todo esto no es los objetivos al alza, que eso los tenemos bastante claros, sino los objetivos en cuanto a retrocesos. ¿Vale? Los objetivos en cuanto a retrocesos, y, por ejemplo, la zona de 32,5 también es una zona de resistencia súper importante. Fijaros los apoyos que hay, por ejemplo, aquí. Aquí no pude y nos fuimos al infierno. Entonces, me interesa que tengáis claro los retrocesos. Ahora, estos retrocesos, si nos vamos a cuatro horas, vemos que estamos en un desgaste importante. Cada vez que llegamos a un desgaste importante del SRSI, siempre hay un rebote. Mayor o menor, siempre hay un rebote. ¿Vale? Ahora, ¿Cómo traducimos esto aquí? Aquí no, ¿vale? Esta es otro, otra gráfica, aquí. Lo quiero ver aquí. En los futuros del CME. ¿Por qué digo esto en los futuros del CME? Y quizás debería verlo en otra gráfica. Hmm. A ver, esperad. Tengo por aquí una... Esta, esta. Bueno, bueno fijaros que aquí tengo puesto mi, mi margen de... Que acabamos de dibujar en el otro lado. Bueno, aquí, venga, aquí podemos ver los futuros del CME. ¿Cómo están? Primero, ¿cómo cerraron? En diario. ¿Vale? Cerramos este gap. Bien. Aquí tenemos un pequeño gap también, 35. ¿Vale? Eso, bueno, lo, si lo cerrásemos sería bastante bueno. Ahora, ¿cómo están? En diario para 50% aproximadamente de RSI. En cuatro horas cómo está? Abajo, ¿eh? Está abajo. Puede ser que vaya incluso más abajo, vaya a la zona de mínimos que tenemos aquí marcada en 26.000, a ver. Ahí, más 26.590 que tenemos este apoyo coincide con este máximo, ¿vale? Este máximo aquí coincide con este mínimo y rebotó. Brrr, vale. ¿Podemos ir a hacer eso? Pues posiblemente. ¿Cómo estamos en una hora? Uf, ya llevamos unos cuantos dientes de sierra, que era lo que habíamos hecho nosotros hasta el viernes, y está desgastado. Esto le mola a Wall Street, yo creo que no, ¿eh? Bueno, esto no es Wall Street, esto es Chicago. ¿Vale? Bueno. Entonces, parece, parece que se conjura para estar en un punto de rebote. Vale. Vamos a cuatro horas otra vez. Por lo futuro del CME. La última vez que estuvimos en este punto RSI, ¿dónde estábamos en precio? Aquí. La vez anterior que estábamos en este punto RSI, ¿dónde estábamos en precio? Aquí. Vale, entonces, de aquí a aquí, luego bajo un poquito más. ¿vale? Bueno, pues parece que estamos un poquito más arriba y nuestro RSI está en el mismo sitio. ¿Esto quiere decir que vamos a parar aquí? No, porque igual que hemos visto eh, anteriormente, puede ponerse aquí a hacer el tonto y hacer dientes de sierra y seguir cayendo, pero esto es una hora. A nosotros nos interesa cuatro horas diario. Al de una hora, el que está haciendo scalping, le interesa también el de 15 minutos y el de 30. Pero, en principio, para los que hacemos un trading normal, estamos en punto de posible rebote. ¿Pudiendo bajar más? Por supuesto que sí. Pero si estoy en un punto de posible rebote muy cerca del 50% de RSI en diario, oye, pues igual, si yo lo marco donde estoy, puedo ver que anteriormente, cuando he estado aquí, me ha sido resistencia, un poquito arriba, un poquito abajo, me ha sido resistencia, me ha sido resistencia. Me ha sido resistencia y me ha ido abajo. Me ha sido resistencia. Ahora me puede ser apoyo. ¿Puedo perderlo un poquito, pues como pasó aquí, y volver a subir rápido? Pues sí. ¿Puedo perderlo eh, como pasó aquí y subir? Sí, claro. Bueno, este que tengo gap es que esto es antiguo. <risa> ¿Vale? eh, fijaros si es antiguo, que tengo marcas de gaps antiguos Aquí es súper antiguo, madre mía. <risa> Entonces, eh, jodo. Jodo. Pues... Yo creo que estar negativos no tiene mucho sentido. Pero sí estar preparados, y por eso hemos visto los posibles, las posibles zonas de soporte que tenemos atrás. Mientras, y vamos a volver otra vez a la gráfica que estamos dibujando para no volvernos locos. Mientras no perdamos la línea de mínimos de esta zona de colchón, que es la zona de 25 aproximadamente, 24 y medio, dependiendo de cómo lo estés leyendo, si en semanal, si en diario, ¿vale?, no hay sentido para tener eh, ese pánico, vale, no tiene ningún sentido, aunque ya hemos dicho que podíamos estar haciendo pues, esas cositas. Luego alguien me dijo, un alumno avezado, que en semanal no parece que hemos hecho y yo os lo pregunto, vale. Um, vamos a dibujarlo... Mm, no, lo tengo aquí. No parece que hemos hecho una especie de hombro-cabeza-hombro... Hombro. Vale, vamos a ampliarlo. Vamos a dibujarlo un poquito mejor un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho, y estamos haciendo el pullback ¿vale? a esa línea clavicular hacemos la vuelta ¡pam! para luego seguir yendo sí, poco desavezado pero, pero es una estructura, y no, no nos olvidemos que en un mercado muy volátil lo que hay que contar es con las estructuras ¿vale? ¿qué objetivo tiene eso? más o menos me vengo aquí lo traslado aquí y me dice que el objetivo son los 39,5. Si me ajusto un poquito más abajo a lo que es donde me está marcando la línea clavicular, el objetivo aproximadamente serían los 36,900, coincidiendo con estas zonas de apoyo que hay aquí, ¿vale? más o menos entre esta y esta, que son una resistencia. Objetivo máximo lo tendríamos aquí en 46.847. Eh, ¿vale? Y eso es lo que hay. Es decir, ahora, ¿cómo puede afectarnos a todo esto que acabamos de ver? Las noticias. Pues de una forma catastrófica, evidentemente. Ya lo sabemos. Por eso, cuando el mercado está así, tenemos que estar muy, muy, muy atentos a las noticias. Esto coincide... Todo lo que hemos visto con los análisis que yo normalmente suelo hacer y con cosas que suelo hacer, pues sí. Por ejemplo, bueno, aquí está, aquí está más que más que medido. El que suelo mirar mucho, pues igual, ya 26 790, un poquito más arriba En este que hemos marcado 27 eh, 26 735. Pues bueno, aquí la tengo un poquito más arriba, un poquito más abajo, es una zona. Creo que esta zona que marqué debería de ser la zona en la que hoy hagamos hoy, con hoy me refiero a la apertura esta noche de los futuros del CME y bueno, como, como avancen recordar que tenemos el cierre en torno a los 27.300 estamos ahora en 27.500, 27.600 con lo cual, donde hemos venido a apoyarnos aquí es el cierre que tienen eh, los futuros del CME entonces puede estar tonteando aquí y una vez tontear aquí venir a apoyarse, buscar dinerito si el mercado se aburre y luego ya empezar a subir creo Creo que antes de una caída, que, que estoy muy de acuerdo con mucha gente y con muchos de los que me lo habéis puesto, que vendrá una caída dentro de no mucho tiempo y vamos a volver a, a, al que estábamos haciendo, uh, quiero quitar todos los dibujos, ¿vale? Creo que antes de una caída vamos a ir a intentar otra vez ir a por este máximo. El mercado es así, el mercado intenta y además... Eh, ...ha habido FOMO un poquito... ...tampoco demasiado... ...y estas correcciones... ...a pesar de que... Ah, ya sabes, ¿no? todo, ...todo el mundo se pone tremendista... De, para, ...hay que vender visualizaciones... Eh, ...incluidos los medios de comunicación... Eh, ...no hablo de youtubers... Eh, ...creo... ...y lo que suele hacer el mercado... ...normalmente es buscar otra vez la oportunidad de ir arriba... ...que la rompe... ...objetivo lo tenemos... ...ya sabemos... ...35-36... ...el siguiente... ...que no la rompe... Y es menor el máximo y empieza a irse abajo. Ya sabemos que la zona de 25 es el primer soporte. Siguiente soporte, zona aproximadamente aquí, yo creo 22,6, 22,5. Y la zona clave para mí está aquí. En este pivote que se hizo aquí. ¿vale? Para mínimos. No creo que hagamos un mínimo por debajo de ese, lo veo bastante complicado. Eh, si se hace, yo creo que va a ser una mecha y es importante por eso depende de la temporalidad en la que trabajes estar muy fríos y no dejarnos llevar por esas posibles mechas que puedan venir, que vendrán que vendrán ¿Vale? y luego, para los que tenéis una visión rara es totalmente normal que la gente, vuelvo a repetirlo, llega aquí, hay un 60% y venda. Porque de aquí, el siguiente impulso, de aquí a aquí, hubo casi otro 60%. Entonces es normal que venda. Es lógico. No, pero si se va a ir a 100.000, ¿por qué va a vender? Porque se hace trading. La mayoría de la gente hace trading. Y quiere exprimirlo como un limón, que es un error algunas veces. Pues sí. Que ese trading se debe hacer con una parte de la cartera, es lo que yo abogo también. Pero cada uno hace lo que le da la gana. Y la mayoría del mercado hace trading. No os confundáis. Que Bitcoin sigue siendo enano, que sigue siendo un mercado muy pequeño, que tiene mucho futuro, sí. Que tiene muchísimo valor, que no precio, sí. Que posiblemente a futuros vaya a un precio altísimo que ni siquiera nos podemos imaginar, seguro que sí. Es lo que yo creo. Por eso estoy en Bitcoin. Me gusta la volatilidad que tiene, por eso estoy en Bitcoin. ¿Por qué? Para que poder comprar a un precio y vender a otro. Que me equivoco muchas veces en el mercado, pues claro. Que pierdo dinero, pues claro. Otras veces gano, pues también. Pero es que ese es el mercado. Si te apuntas a solo ganar, pasa, como decía la, la, la frase que ha dicho en Margaret Thatcher. Te atropella el tráfico de un sentido y del de otro. Bien, dicho esto. Dicho esto. Eh. Volvemos a nuestra gráfica de Bitcoin de siempre y volvemos, seguimos con el análisis ya. Estamos en la parte superior de este bueno, de, de este canal lateral que hicimos, que tiene una parte inferior y otra parte superior. Está intentando retomar la parte superior. El choque con la EMA 20 en 4 horas va a ser bueno. En una hora ya hemos pasado la de 50, si no recuerdo mal. Efectivamente. ¿vale? Ya le hemos pasado, ya hemos tenido el cruce de la naranjita con la morada importante, cruce importante, ya tenemos aquí nuestra línea nitro apuntando hacia arriba, eso también es importante, pero es en una hora. ¿Qué buscamos? En una hora el camino hacia la media de 100, que está en 28.000, y en cuatro horas, vamos aquí, el camino hacia la EMA 20, a la que hay que romper, que bueno nuestra línea nitro que está todavía muy, muy bajando, muy potente, y la media de 50 también está bajando muy, muy, con mucha, un ángulo muy inciso, ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces, por lo menos, de llegar a la media de 200 que está en la zona de 28,5. ¿Vale? A partir de ahí ya veremos. Porque qué lo que fue una resistencia importantísima en la zona de 28 durante mucho tiempo? 28,750, nuestra querida Roseline. Va a ser ahora una resistencia, a no ser que la pasemos rápido, rápido. Y cuando digo rápido, digo martes a más tardar. ¿vale? Mi opinión, mi opinión es que todavía el mes de abril eh, va a ser. Vamos a tener oportunidades al alza y que en mayo se empiezan a desgastar, ¿vale? Se empiezan a desgastar. Ojalá sigamos alcistas hasta junio, final de mayo, primero de junio. Pero también va a depender mucho de lo que pasa el día 3, no nos engañemos. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el resto del mercado? Bueno, BeliX ayer nos dijo que teníamos una vela verde con menos volumen. Era menos volumen de sábado, con lo cual no podemos interpretar que, que ha subido el precio y ha bajado el volumen. Era sábado, es lógico. Es algo que es totalmente normal. Y para ser sábado tampoco está mal, estuvo muy por encima del sábado anterior, ¿vale? Bueno, muy por encima, pues como un 25% por encima, que ya es un porcentaje importante, ¿vale? Ethereum, por su parte, intentando, pues eso, aguantar, ahí, de sábado y domingo, pues dos velas pues, pequeñitas, a la espera de, de qué hace y si se viene a apoyar definitivamente a la zona de 1.750, el soporte. El total market hoy, ¡ay! Un poco rojillo, y la dominancia de Bitcoin también rojilla. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, ayer algunas altcoins se portaron bien... Hoy, como que no tanto, ha habido algunas que están bastante, más, bueno, bastante más o menos decentes, pero, bueno, no son tantas. Tenemos aquí a Bell, los cortos de Bitcoin subiendo otro 10%, eh, High 5% y RAT un 4,69%. A partir de ahí, pa, pa, pa, pa, pa, porcentajes muy pequeñitos y empieza el mercado rojo, rojo, rojo, rojo, rojo. ¿No son grandes pérdidas? No, porque vamos a darle la vuelta al porcentaje de cambio para... Ver las más negativas, pues los library gates, como siempre, ya sabemos que están ahí, eh, CTSI un 10%, 7% Planet, Cílica un 660 y NJ 5,78 ARB y One Earth un 5.30 5% mientras para True, Bake un 5% y a partir de aquí ya todo lo que está por debajo del 5%. ¿No es mucha pérdida? No, pero igual, seguimos acumulando y es un poquito pesado. Y vuelvo a la respuesta de siempre. ¿Compraríamos las y más baratas? Yo creo, pero humildemente que sí. Eh, en cuanto a los cortos, hemos roto ...la resistencia que teníamos en corto de Bitcoin... ...hemos pasado al siguiente escalón... ...importante... ...se sigue sigue subiendo poquito a poquito... ...de forma... Eh, ...bueno, pues despacito... ...la presión bajista sobre Bitcoin... ...en el momento que veamos una mecha un poquito larga... ...bueno, pues eh, será... ...posiblemente... Eh, ...maliciosa... ...lo importante es... ...el retorno... ...a ver, cuando lleguemos a la zona de resistencia si hacemos una vuelta o si no lo hacemos. Yo creo que cuando llegue aquí, hará una vuelta. Y será bastante bueno para Bitcoin. Si no lo hace y rompe, como por ejemplo rompió aquí, pues nos tendremos que preparar. Tenemos una resistencia en la línea de tendencia ascendente que tenemos aquí, pero del antiguo canal. ¿vale? Pero vamos a ver. Vamos a ver, porque hay que recordar que hemos bajado a mínimos históricos. Y tampoco hemos tenido una subida... Hay que sí que hemos subido un 100%. ¿Vale? pero y toda esta bajada ha sido lo que lo ha reflejado, esa subida, bueno, pues ahora toca retroceder un poquito, pero el, mientras a partir de aquí empieza la presión a ser más peligrosa. La ruptura de esta siguiente zona es muy peligrosa, ¿vale? Esa sí es muy peligrosa. Así que a estar atentos y utilizarlo como eso, como un indicador de presión bajista. No quiere decir que porque esto suba aquí, Bitcoin va a caer. ¿vale? Me interesa más ...cuando caen los bajos, los, o sea, perdón, los cortos. Cuando caen los cortos me interesa bastante más. Eh, bien, dicho esto, poco más que añadir. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Eh, intentar, bueno, pues eh, simplificar las cosas. Si simplificamos las cosas, normalmente eh, suelen estar más acertadas. Cuando las complicamos mucho, eh, aquí, aunque aquí parezca que hay muchas líneas y muchas cosas, simplemente tenemos nuestra, una línea de tendencia, otra línea de tendencia, la parte superior de línea de tendencia del canal, dos o tres soportes horizontales, zonas de soporte importantes, ¿vale? Y ya está, y zonas objetivo, de momento. O sea, no tenemos nada más dibujado, y parece que hay 20.000 cosas. Pero, bueno, de vez en cuando, verlo así, bueno pues parece que tal. Inclusive, muchas veces, si os venís aquí, le dais a invertir escala, lo veis al revés, y dices, mmm... Esto esto es un soporte, aquí fijaros cómo paró, entonces si ha caído aquí lo más probable es que desde aquí pueda rebotar o hasta la zona esta, que vemos aquí, un punto y dos puntos, ese rebote hasta esa zona, donde luego podría volver a caer, no es ni más ni menos que una caída a 25.000. ¿Vale? Pero sin embargo, si pensamos que, o vemos, esto, esto tiene una pinta de seguir cayendo, que flipas. ¿Dónde tiene la siguiente zona eh, de soporte donde pueda seguir cayendo? Pues bueno, yo creo que aquí, en esta mecha que hay aquí. Esa mecha, coincidiendo con esta otra que hay aquí, ¿dónde estamos? En la zona de 32. Pues si hacemos una cosita así a la zona de 32, a lo mejor sí. Porque si luego, hacemos aquí alguna línea de tendencia, me bajo a 32, paso a la línea de tendencia y paso. O sea, empiezas a hacerte puzzles y puedes hacer lo que queráis. Pero, por cierto, objetivo al alza, porque creo... Otra cosa que se me olvidaba. Disculpas. Mil, mil disculpas. Eh, creo, y me voy a poner en cuatro horas para el corto plazo de tiempo, tenemos que vigilar esta línea de tendencia, súper importante, en cuatro horas, porque un ascendente a esta línea, con esta confluencia, si no la pasa antes... ¿Vale? Estamos hablando de que se cruzan aproximadamente el domingo 30 de abril. ¿vale? Si llega, empezamos a subir y no la pasa, y le cuesta aquí, cae, le cuesta aquí, ya en la confluencia, eh, es donde podemos empezar a pegarnos la torta. Fijaros que yo estoy diciendo ahora 30 de abril, creo que primeros de mayo, primero y mediados de mayo puede ser un día, puede ser momentos chungos, y ya empezar a caer hacia la, hacia la zona de 20. No lo sé, no lo sé, pero bueno, sí, de momento pienso que vamos a ir otra vez a por los máximos, por lo menos a la zona de 30 y medio, no sé si la vamos a pasar o no la vamos a pasar, si no la pasamos, un momento de debilidad, si la pasamos, a por el siguiente objetivo. Y ahí está, lo importante ahora es que tengas claro qué vas a hacer si pasa una cosa y qué vas a hacer si pasa la otra, nada más, que tomes decisiones en tus posiciones y que veas esos puntos, posibles puntos de rebote RSI también, y que la fuerza nos acompañe, porque nos va a hacer mucha falta. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, el Tico Mucha Gotela, guardar liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.